Vamos a dedicar este vídeo a proporcionar interactividad a nuestro dibujo SVG. Es decir, vamos a poder hacer que el dibujo pueda reaccionar a eventos que puedan ocurrir sobre él o sobre algún elemento de la página web que lo contenga. Para lo cual, vamos a necesitar hacer uso de Javascript. De hecho, esa interacción se puede dar de dos maneras. Intrínsecamente, es decir, que el propio SVG contenga el Javascript que permita la interacción. O extrínsecamente. Es decir, que ese Javascript esté ubicado en la página web y que desde ella accedamos y modifiquemos y actuemos sobre los elementos del dibujo. Vamos a comenzar por la primera, vamos a comenzar por la intrínseca. Y para eso tenemos aquí cargado el dibujo del despertador con el que ya trabajamos en vídeos anteriores. Y vamos a empezar con algo sencillo. Vamos a hacer que cuando el ratón pase por encima de la esfera, de la zona amarilla, el diámetro de esa esfera se reduzca. Bien, pues para eso hay que hacer dos cosas. La primera, lanzar el evento. ¿Cómo lanzamos el evento? Pues de manera muy similar a cómo lo hacemos cuando vinculamos HTML con JavaScript, a través de propiedades dentro de cada etiqueta. En este caso, lo que queremos es que, cuando pase el ratón por este círculo de aquí, ocurra algo. Es decir, vamos a llamar una función cuando ocurre el evento onMouse, Opera. Y por ejemplo vamos a llamar una función que se llame cambia esfera, a la cual se le va a pasar la estructura de evento, que es la estructura que contiene la información sobre el evento que se lanza, en este caso sobre pasar el ratón por encima del elemento. Bien, ya hemos hecho que eh, se lance, ya hemos hecho que se llame esa función, vamos a crear la función. Así que de manera similar a como hacemos en HTML, Creamos la etiqueta script y dentro vamos a definir la función. ¿Qué tiene que hacer la función? Bueno, pues conseguir acceder al círculo y cambiar el atributo radio por un radio diferente. ¿Cómo acceder al círculo? Bueno, pues una primera forma de hacerlo es que ya que el evento se ha lanzado cuando pasamos justamente por el círculo que vamos a cambiar, en la estructura de evento hay una propiedad que nos indica cuál es el elemento sobre el que ha ocurrido ese evento. En nuestro caso es el círculo. Y sobre ese círculo, vamos a asignarle un atributo que va a ser el radio, que vamos a hacer que por ejemplo tenga 30. Vamos a grabar, recargamos la imagen y cuando pasamos por encima vemos que efectivamente el radio de la esfera se ha reducido. Esta codificación es intrínseca, está dentro del propio fichero SVG, con lo cual, al menos en principio, donde nos a ese fichero, siempre va a ocurrir que al pasar por encima de la esfera, por encima de la zona amarilla, el círculo se va a reducir. En cuanto a los eventos que tenemos disponibles, eh, tenemos todos los relacionados con el ratón, hemos utilizado el mouse over y, por supuesto, tendríamos el mouse down, el mouse up, el mouse move, el on click, los que tienen que ver con la carga de la página, el on load. Relacionados con scrolls, con el redimensionamiento del elemento y también una serie de eventos que tienen que ver con la ejecución de las animaciones. Luego lo veremos con más calma, pero tenemos un evento relacionado con el inicio de la animación, que es on-begin, uno con la finalización de la animación, on-end, y uno que salta cada vez que se acaba una de las iteraciones de esa animación, que en este caso es el on-repeat. Bien, iremos jugando con, con alguno de estos eventos. Vamos a seguir jugando con el que tenemos, vamos a seguir jugando con el mouseOver, pero cambiando el atributo que queremos modificar. Hemos cambiado el radio, ahora querríamos cambiar el color. Y lo primero que se nos ocurre sería coger la variable círculo y modificar el atributo. En este caso sería fill y podemos colocarle, por ejemplo, un color como este. Si grabamos y cargamos, vemos que el color sigue siendo el mismo. Sí que se ha reducido el radio, pero el color sigue siendo el mismo. Eh, ¿Qué pasa? ¿Es que ¿Acaso el atributo fill no funciona? Sí que funciona. Lo que pasa es que no hemos declarado el atributo fill como un atributo directamente de la etiqueta, sino que está definido dentro del estilo. Aquí tenemos el color asignado a ese círculo, a esa esfera del reloj, que lo hemos configurado dentro del atributo style. Si en vez de declararlo así, lo habíamos puesto aquí. Esto, Vemos que ahora sí que lo cambia. Luego, no, lo que está cambiando la función asigna atributo es eh, aquellos atributos que están definidos como propiedades dentro de la etiqueta correspondiente, dentro del tag correspondiente. En el caso de que tuviéramos como antes, en el caso de que esto siguiera estando dentro del style y no aquí, la opción que tendríamos sería aquí modificar el atributo style, diciéndole que el fill ese color asignado, pero teniendo en cuenta que a partir de ese momento cambia todo el estilo, con lo cual no únicamente cambia el color de fondo, sino que el propio contorno ya no es negro y el grosor que tenía esa línea de contorno ya no son los dos píxeles que tenemos definidos aquí. Ha cambiado todo el estilo, ha cambiado todo esto únicamente por esto y aquí. Bien, pues lo que vamos a hacer es que hemos generado un evento sobre un elemento y hemos actuado sobre ese elemento en concreto. Ahora podría ser interesante que los elementos de generación y de ejecución sean diferentes. Es decir, vamos a hacer que el evento salte igual que hasta ahora cuando pasemos el ratón por encima de la zona amarilla, pero que el cambio se produzca no en la zona amarilla, sino por ejemplo en el eje, en esta otra pequeña zona amarilla que tenemos aquí. De hecho, para hacerlo más sencillo, voy a hacer que se den las dos cosas, que cambie la zona amarilla grande y la zona amarilla pequeña. El evento se lanzará cuando pasemos por la zona grande, se lanzará cuando pasemos por esta zona amarilla, es decir, pasará por esta función, pero aquí lo que haremos será obtener un identificador, obtener una variable que haga referencia al amarillo pequeñito. Ese amarillo pequeño, esto que hemos denominado eje, que tenemos aquí definido. Y la forma de acceder a él va a ser simplemente utilizando el DOM. Con getElement by, IVE. Es decir, estamos diciéndole que coja del documento, del documento SVG, que es el que tenemos ahí cargado aquel elemento que tenga un identificador determinado. En este caso, el identificador va a ser eje, ese que tenemos aquí. Ese elemento lo va a almacenar en la variable eje, que va a ser con la que vamos a trabajar. Por ejemplo, vamos a hacer lo mismo de antes. En este caso, con un color, por ejemplo, FFA, y por supuesto, en medio círculo, en el eje y al pasar vemos que ha cambiado tanto el color amarillo de la esfera grande como el de la esfera pequeña. Lo siguiente interesante sería que el evento saltase no por actuar sobre un elemento concreto, sino por un conjunto de elementos. Por ejemplo, por actuar encima de lo que he llamado el rotor, encima del conjunto que sería el eje como las varillas. Justamente lo que he hecho ha sido agruparlo en un grupo que me el de rotor con un indicador llamado rotor y aquí mismo es donde podría cambiar y hacer este atributo de aquí pasará a estar aquí. Si lo grabo, ahora en amarillo no pasa nada y acercarme aquí es cuando cambia el color del eje central. Lo que ha pasado es diferente a lo de antes, ya que he utilizado la misma función de antes, donde se cogía como elemento de trabajo el elemento sobre el que se disparaba el evento. Y se llama círculo, pero en este caso sería el rotor. Y lo primero que hace es cambiarle el radio a 30. Luego lo cambia de color, y posteriormente lo vuelve a cambiar de color. Para verlo más claro, voy a comentarlo. En este caso, me pongo encima de una varilla que también es parte del rotor y vemos que efectivamente sí que cambia el color del eje de ese rotor. Si quisiera que afectase a cualquier parte del documento, a cualquier parte del dibujo, lo único que habría que hacer sería, dejar esto como estaba, Y vamos a hacer que en el elemento principal, en el elemento documento, el elemento root de nuestro documento SVG, aquí, que llame a la función que nos interese. Por ejemplo, onMouseDown. Vamos a llamar a otra función, Por ejemplo, vamos a crearla. Cambia varilla. Y en este caso vamos a coger las varillas. Tengo que hacerlo así, ya que pudo haber pulsado en cualquier parte del documento y me interesa únicamente cambiar las varillas, con lo cual tengo que elegir el elemento con ese identificador. Y voy, por ejemplo, a cambiar... Los, eh, los puntos que definen la varilla. Vamos a probarlo. Al pasar cambia el color como antes, pero al pinchar en cualquier parte, las varillas cambian de color. Vamos a volver a hacerlo pinchando en otra parte y pinche donde pinche, las varillas siguen cambiando. Bien, lo que estamos haciendo es cambiar atributos, cambiar atributos de los elementos svg. Pero con la primitiva texto se da la circunstancia de que el texto en sí, por ejemplo en este caso despertador, no es ninguna propiedad de la etiqueta, sino que es parte del contenido. Para cambiarlo, lo que tendría que hacer sería algo similar. A lo que hemos hecho antes, pero creando un nuevo nodo de texto y reemplazando el nodo existente por el que acabamos de crear. Vamos a hacerlo rápidamente. Cogemos una variable, creamos una variable, vamos a llamarla texto, en la que vamos a almacenar el documento que tiene como identificador texto. Vamos a crearnos un nuevo nodo. De texto, obviamente. Y con un texto dentro que va a ser, por ejemplo, render. Bien, pues el truco está en reemplazar uno por el otro. Le vengo al texto, al texto original que tenemos ya. Y le digo que reemplace el nuevo nodo. En este caso, el nuevo texto por el anterior. En este caso es texto y de ahí, de ese elemento, cogemos el primer hijo. Bien, vamos a grabar y a probarlo. Y pinchando vemos que cambia el texto. Despertador por ring. Bueno, pues con esto hemos visto una eh, introducción y una mirada general a cómo trabajar de manera intrínseca.